Ustedes conocen bien a Ilian Francisca Toro, eh, la política del Valle, la jefa de políticos en el departamento del Valle, que eh, además eh, aparentemente es quien maneja el negocio también de la salud en ese departamento, que ahora quiere aspirar a la gobernación del departamento del Valle nuevamente, que ha sido congresista y demás, que ha sido, no sé si ministra, eh, pero que eh, ha sido una de las grandes opositoras a la reforma de la salud en el país. Ella se ha reunido junto con los jefes de otros partidos, Partido Liberal y Partido Conservador, eh, para eh, eh, oponerse de frente a la reforma de la salud en el Congreso de la República, para solicitar de los congresistas de esos partidos, porque ella es la directora también del partido de la U que eh, se vayan en contra de la reforma a la salud. Pues hoy la sacaron de Siloe, la comunidad la en Cali la sacó de Siloé cuando ella fue por allá, porque comienzan ya a hacer campaña para la gobernación, y ese es un claro ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que hacer en las diferentes regiones con los políticos que no quieren aprobar las reformas. Aquí les dejo el video, un abrazo, soy General Suga, chao, chao. ¡Así, nada!